Hablamos ya de ese talento profesional que un día salió de Navarra y que hoy la comunidad foral busca recuperarlo. Acompáñenme porque vamos a hablar del programa Next Retorno y lo vamos a hacer con Sergio Pérez, director general de Acción Exterior del Gobierno de Navarra. Muy buenas tardes, Sergio. Buenas tardes, Rachel Bueno, cuéntanos, ¿cómo está Navarra tratando de conseguir que retorne, que vuelva ese talento empresarial que un día decidió salir de la comunidad? Bueno, lo primero de todo, lo que tenemos que tener en mente es que nosotros queremos ayudar a aquellas personas que quieran volver, es decir, que tengan la voluntad de volver. Y entonces, para ello, lo que hacemos es eh, disponer pol eh, políticas públicas para que puedan tenerlo más fácil, es decir, en el momento en que toman esa decisión de retornar a Navarra, que se lo encuentren de la manera más fácil, con la ventanilla al retorno, que es una ventanilla única de atención, en la que esa persona que tiene alguna duda sobre ¿Qué pasa con la fiscalidad? ¿Qué pasa con la seguridad social? ¿Qué puedo hacer si quiero trasladar mi empresa? pues todo eso lo recogemos en una ventanilla única y hacemos una atención personalizada a aquella persona de Navarra que se encuentra afuera. Una ventanilla que pusisteis ya en marcha hace unos meses. ¿Cómo está funcionando a día de hoy? La verdad es que estamos muy contentos con el funcionamiento. Cada vez estamos teniendo más solicitudes, más solicitudes de información y cada vez más específicas. Es decir, sí que hay unos bloques en los que se detectan eh, pues temas que preocupan a la persona que quiere volver, como por ejemplo la escolarización, en el caso de los chicos, de los hijos y de las hijas, eh, pues cuando tienen que escolarizar a, a esas personas, eh, cómo funciona el procedimiento y las dificultades que encuentran para ello. O también eh, familiares o parejas eh, de esas personas que quieren volver. ¿no? Y ahí lo que hacemos es, eh, a través de la ventanilla NEXT, retorna, atenderles y darles la respuesta más fácil o la que nos están pidiendo de una manera elaborada e y comprensible para esas personas. Y entre estas personas ¿no? voluntarias, efectivamente lo que primero tienes que tener es la voluntad de querer volver a tu tierra, como bien has comentado Sergio, pero ¿qué es lo que se pide? ¿Qué son lo que piden esos requisitos que piden estas personas para poder volver aquí a Navarra? Bueno, el proceso de toma de decisión para volver depende de, unos fa de muchos factores. Algunas veces se trata de condiciones familiares eh, o de cuidados, por ejemplo, cuando la persona va evolucionando y ve que de, a sus mayores, a sus padres o, madre, o madres, tienen que cuidarles, pues deciden volver. Otras personas porque profesionalmente quieren revertir todo ese conocimiento a Navarra, otras personas porque quieren tener eh, familia, y lo que nos suelen preguntar pues, es eh, relacionado con, con estos ámbitos. Si tengo que escolarizar a los chicos, a los niños y a las niñas, ¿cómo lo hago? ¿Cuál es el proceso para hacerlo? Si tengo que trasladar mi residencia fiscal, que es lo que hay que hacer, ¿cómo va a repercutir eso en la declaración o cómo va a afectar a mis impuestos? Otras preguntas sobre búsqueda de trabajo para personas que les acompañan también. Habláis, son... Habléis de ¿eh? hecho de un mejor trato de fiscal ¿no? también, ¿eh? a la ayuda de esas medidas que habéis impulsado, fomentado para... Sí, eso es. Tenemos un paquete de medidas que la última modificación fiscal, que fue muy reciente, lo que contempla es una deducción para que las personas eh, tengan un incentivo mayor a la vuelta. Como digo, se produce la toma de decisión por diferentes factores. Unos pueden ser profesionales, otros pueden ser personales, familiares, pero lo que intentamos como gobierno es que todas las políticas que realizamos, todas las políticas públicas, pues converjan en, en lo mismo, en que la persona que quiera volver lo haga en la mejor de las condiciones. ¿Tiene Navarra también eh, que innovar en el mercado laboral, en sus actividades para efectivamente fomentar este retorno? Bueno, eh, estamos en una posición ventajosa porque eh, bueno, es eh, conocido por, por muchas de las personas que, may, eh, que Navarra es la comunidad con mayor calidad de vida y por lo tanto eh, ya partimos de una situación en la que si tuviésemos no me gustaría decir competir, pero si tuviésemos que compararnos con otras regiones, pues eh, ya tenemos un gran paso eh, hecho o, o andado. ¿no? pero sí que es verdad que siempre hay aspectos de mejora siempre podemos trabajar pues, en las políticas públicas de empleo, aunque hace poco nos bueno, conocíamos que estamos también con unos buenos datos de empleo ¿no? entonces bueno, pues tenemos que innovar tenemos que ser eh, no tenemos, tenemos que continuar trabajando pero sí que partimos de una buena posición de, de salida. Efectivamente, hoy hemos conocido esos datos de empleo, de empleo 400, más de 415 eh, desempleados, menos que a, hace un año, que hace eh, exactamente un año. Eh, hace unos días se celebraba este quinto encuentro, el encuentro Next Ciudadanía Navarra en el exterior, donde diferentes representantes de instituciones, de empresas, se ponían puntos en común. ¿Qué conclusiones saca el Gobierno de Navarra de este encuentro? Pues eh, yo estoy y el equipo estamos muy contentos con este encuentro. Se trata del quinto y lo que hemos creado es un efecto que le dije de manera muy coloquial: bola de nieve. Es decir, que poco a poco se va conociendo más y van teniendo más conocimiento sobre este encuentro y sobre las políticas de ayuda a los navarros en el, y navarras en el exterior, estuvimos alrededor de 100 personas y venían no solo personas que retornaban eh, de manera bueno, temporal porque venían a casa por Navidad como el turrón, ¿no? sino venían familiares, cada vez venían eh, pues bebés también, venían personas con sus hijos y con sus hijas y entonces eh, lo que hicimos allí fue pues, reencontrarnos, lo hacemos siempre en Navidad o, la, o una fecha muy cercana a Navidad porque es precisamente cuando esas personas de Navarra que se encuentran fuera vuelven a casa y entonces intentamos aglutinarlas y tener también un momento distendido de, de, de conocer cómo evolucionan, cuáles son sus necesidades, qué más podemos hacer por, por ayudarles, por ayudarlas y, y bueno, la verdad es que fue un encuentro muy, muy bonito. Además, la aprovechamos para, pues para explicar que dentro de poco tendremos una ley, la Ley de Ciudadanía Navarra en el Exterior, que es un hito, es un hito porque no existía antes en Navarra, lo hemos aprobado ya en gobierno y ahora está en manos del Parlamento, y éramos de las pocas comunidades que no teníamos esta ley con, con, de vinculación con la ciudadanía navarra en exterior. ¿Cuándo está previsto que, que vea la luz? Por lo pues eh, a finales de enero de este mes finalizan el plazo para realizar enmiendas, pues el debate parlamentario se puede producir en febrero. En cualquier caso, antes de finalizar legislatura la tendremos. Y creo que se aprobará, o espero que se pueda aprobar, por unanimidad parlamentaria, porque todos los grupos han entendido que es muy importante la ciudadanía navarra en el exterior. Y eso a, a mi Dirección General de Acción Exterior nos hace... Pues, especial ilusión porque hemos trabajado todos de manera conjunta una buena noticia sin ninguna duda porque es tan importante retener el talento navarro es decir que se quede aquí ese talento empresarial que se quede en nuestra comunidad bueno yo matizaría que más allá de retener eh, tendríamos que hablar de, de generar esas condiciones de que quieran volver porque salir de por sí no es malo es decir que una persona eh, salga y tenga una experiencia internacional, ya es algo positivo. En mi caso concreto, yo, eh, cuando finalicé los estudios, estuve trabajando en Londres, estuve trabajando en otros eh, países, y yo creo que muchas de las personas que nos están viendo, tienen familiares, o amigos, o amigas, que han salido fuera, y que fuera, esa experiencia internacional, te da unas capacidades, unos recursos, como resiliencia, saber comunicarte en otro idioma, tener que hacer frente a una administración diferente de la tuya, que eso genera un valor añadido para la persona, no solo en términos profesionales o mercantilistas, sino más en términos personales, porque abre mucho también la mente y te ayuda a desarrollarte como persona. Desarrollas también otras competencias que quizás aquí no, no lo hubieras hecho de esa manera. Eso es. Entonces, más allá de decir eh, retener, o bueno, es que es una manera de hablar, sí que me gustaría que retornar. Es decir, que la persona que decida irse porque quiera adquirir una experiencia internacional, bien por términos profesionales, bien por términos personales, en un momento determinado de su vida, la cabeza le haga un clic y diga, yo es que quiero, ser, quiero volver a Navarra, quiero retornar, quiero aportar mi conocimiento, mi saber hacer, mi expertise a Navarra. Y eso es un poco por lo que queremos trabajar desde la estrategia NEX. Después de haber desarrollado esas competencias de las que hablábamos, ¿no? también después de haberse desarrollado profesionalmente y también personalmente, volver a Navarra y seguir desarrollando esa, esa labor, esa tarea de esa persona. ¿Se encuentran muchos obstáculos los retornados? Bueno, eh... Hay obstáculos, yo personalmente puedo hablar de obstáculos porque me encontré en esa situación y el día a día nos, los datos, las personas que consultan la ventanilla de atención, pues los eh, vamos anotando para intentar eliminarlos. Lo que queremos es que por lo menos la administración, que, que la parte pública, no sea un obstáculo. Es decir, puedes encontrar obstáculos en no encontrar un trabajo acorde a tu cualificación. Obstáculos pues, por temas eh, personales, bueno, porque tu pareja no quiera volver, en el caso de que tengas pareja, lo que sea. Pero los obstáculos a los que nos hacemos eh, referencia a nosotros son, por ejemplo, si tú quieres adquirir o bueno, eh, optar a una vivienda de protección oficial, uno de, uno de los requisitos es el criterio residencia. Actualmente, si tú te encuentras fuera, nunca vas a cumplir los requisitos. Pues lo que intentamos con la ley, eh, cuando se apruebe, es eliminar el criterio de residencia para que una persona navarra que se encuentre fuera pueda solicitar en igualdad de condiciones del Navarro que se encuentra aquí. De manera que desde la administración, removamos o quitemos esos obstáculos que pueden impedir la decisión de vuelta. Lo mismo con educación, con la escolarización. Cuando tú quieres traer a tus hijos e hijas eh, tienes que hacerlo en unas condiciones determinadas, porque si el curso escolar ya está empezado, muchas veces no tomas la decisión por el curso escolar, sino que te cambia la vida y, y tienes que volver. Pues Lo que estamos con, haciendo con la ley cuando se apruebe es que no importe o, o bueno, tener en consideración eh, esa situación particular para que se pueda escolarizar en el momento que se produzca el retorno. Y, es, y efectivamente los hijos e hijas que sean hermanos o hermanas, pues pueden hacerlo en el mismo centro eh, escolar. Estar ahí, ¿no? En el momento en el que esa persona decida retornar con su familia o sin ella. Sergio Pérez, director general de Acción Exterior del Gobierno de Navarra, gracias por habernos atendido esta tarde iremos viendo cómo evoluciona este proceso. Claro que sí, gracias. Muchísimas gracias, que Casco